estoy en Apizaco después de haber ido a Puebla, no alcancé a comer semitas, pero me recomendaron comer tortas y estoy aquí en este lugar, tortas el águila desde 1999 y pues vamos a ver qué tal, qué tal están las tortas, dicen que están muy buenas, vamos a ver si es cierto lo que supe por ahí que, que leí en internet que son muy grandes, hola, ¿de qué tienes tortas? ¿Cuál? La águila, la, águila, la torta del águila, ¿de qué es? Tiene pierna, milanesa, jamón, salchicha, tocino, queso amarillo, queso oaxaca, águila, ¿verdad? ¿Y qué tal está? A ver, enséñame el pan. Porque me dijeron que están muy grandes. ¿Es verdad eso? ahora Órale, ¿de qué tamaño está? Eso como unos 30 centímetros. Más o menos. Ah, ok. Este. Está muy grande entonces la águila. Pues a ver, dame una torta águila. Bueno amigos, vamos a comernos una torta. Así se llama el negocio aquí, ¿verdad? una torta del águila y estoy en Apisaco ahí cuando anden de camino por aquí ya saben dónde venís a comer ahorita vamos a ver qué tal, si ¿Sí están buenas? ¿Sí? ah bueno ya nos dijeron que sí vamos a ver qué tal, qué tal nos va Ya tenemos aquí nuestra tortota, vamos a ver qué tal nos va, está bastante grande, espero terminármela, después de que me la termine, se la recomiendo o no se la recomiendo, así que no le cambien, vamos a seguir, vamos a probarla Bueno amigos, pues no lo logré no logré comerme Tremenda torta, les voy a enseñar. Este, llegué a la mitad, pero vamos a pedir nuestra otra mitad para llevar y Bueno, sí se la recomendamos, estamos aquí en Tlaxcala En Apizaco. Para muchos camioneros, todo señal de que son muy buenas tortas Bueno amigos, pues muchas gracias por ver el video Nos, nos gustó mucho Estamos aquí, y con Gloria Nati Se la recomendamos, estamos aquí en Apisaco ¿Qué kilómetro es? Kilómetro 112, estás en Yotimekal ya, está el dato Ahí ya, el dato. ya, ya, ya, ya, el ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,